Bajo los ojos que observan desde el infinito y en espera del que habita en la profundidad, abrimos la sesión de esta semana. Bienvenido al Club Nocturno. Hola lectores, me gustaría que habláramos de una película, pero no cualquier película. Estoy hablando de una de culto. ...una película de culto en el mundo del de terror... ...y que ha dado un personaje que se ha vuelto un icono... ...dentro de los personajes terroríficos... ...estoy hablando de Hellraiser... ...una película de 1987... ...escrita, dirigida, creada de pieza cabeza por Clive Barker... ...un autor también muy, muy reconocido en la literatura de terror. La película tiene una historia bastante simple... ...me sorprendió porque... Esta, esta película tiene su reputación, como lo digo, es de culto, así que cuando yo escuchaba hablar de ella, eh, la mencionaban como una de esas películas pesadas dentro del mundo del terror que te va a causar pesadillas, que era fuerte, pues, que no era comparada a Pesadilla en la calle del infierno o Viernes 13, ¿no? Que esta, esta te la tomabas en serio. Así que yo crecí con esa idea y por eso pues de pequeño nunca la vi, ¿verdad? Y porque también veía por ahí algunas que otras imágenes en donde había mucha sangre, tripas por todos lados y amiguitos, yo no me llevo bien con la sangre ni con las tripas, ni siquiera en tacos. Así que yo por eso pues le guardaba respeto, le tenía distancia, pero hace algunas semanas dije, ¿sabes qué, Manuel? Ya tienes 23 años, tienes que ver Hellraiser. Y pues que me animé, la puse, Sí es... Si es grotesca, si tiene momentos realmente sangrientos en donde hay líquido rojo por todas partes, hay desmembramientos, hay piel que se arranca por ganchos de... Pesca, creo, o algo que se parece a ganchitos para pescar. Sí, es una película que tiene sus escenas fuertes, pero que también tiene una historia bastante interesante y bastante simple. Tenemos, creo a 5, bueno, ocho personajes contando a los Cenobitas que aparecen a lo largo de la película. Tenemos a un papá, a una hija, a una madrastra y al hermano del papá, tío de la hija, amante. De la madrastra porque si sí, la madrastra y el tío tenían presos que ver esa escondida de todos los demás y bueno al final aparece el novio de la protagonista pues los 13 novitas principales que aparecen aquí la película se trata de que el tío que tenía murió con la madrastra encuentra una llave un algo que se parece a un cubo Rupik pero con diferente movimiento. Y pues cuando activas esta llave, le hablas a los cenovitas, los invocas. Y los enovitas a cualquier persona que lo invoque, pues se lo cargan y se lo llevan a la chingada. Lo matan prácticamente, lo desaparecen de la faz de la Tierra. Y eso pasa con el tío, activa la llave, se lo llevan y pues prácticamente termina muerto. El tiempo pasa, ¿verdad? Tal vez una semana y la casa en donde se muere el tío, donde se le aparecen los enovitas le queda heredada a su hermano, entonces cuando llegan ahí se mudan y pasa un pequeño accidente en donde cae una gotita de sangre en el lugar en donde murió el tío. Y esa gotita de sangre es lo que lo hace revivir y ahí es en donde aparece lo que personalmente para mí es la escena más grotesca que es cuando se reconstruye el cuerpo del tío, o sea, desde cero. Desde que aparece un líquido a través de, de los tablones del piso hasta que van apareciendo huesos, músculo, piel. Bueno, al primero solamente son huesos y algo de músculo porque conforme avanza la película él se tiene que ir reconstruyendo eh, gracias a, a los asesinatos que comete la madrastra. Porque cuando ella descubre que el tío está en ese estado pues decide ayudarlo. Tienen una relación muy rara Esa creo que es la segunda cosa más asquerosa de toda la película Los besillos que se dan Cuando el tipo está en prácticamente Huesos y pocos músculos Es algo que me dio un poquito y asquillo Pero es lo que pasa en la película, la madrastra trata de matar a personas para reconstruir al tío y pues ya al final para no entrar en spoilers tiene un desenlace bastante interesante nuestra protagonista aquí por decirlo así, nuestra heroína va a ser la hija, ella es la que descubre todo lo que está haciendo su madrastra y pues quiere tratar de detenerla porque teme que algo le vaya a pasar a su papá así que ella también encuentra por accidente la llave la activa y también le llegan a ella los cenovitas. y es de los cenobitas donde me gustaría detenerme a hablar un poco porque creo que es la parte que más me gustó por cómo se les presenta obviamente son criaturas malas porque tú los invocas y ellos llegan para matarte, pero algo que se me hizo interesante es que están dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo cuando les convence, por ejemplo en la película nuestra protagonista eh, hace un tipo de trueque con ellos y les dice no me maten a mí mejor les entrego a mi tío, que se les escapó del lugar en donde lo tenían. Y pues los cenovitas aceptan. También pasan cosas al final de la película donde tú dices, hijos de su pinche madre. Pero en general me gustó ese aspecto de esos tres personajes. Incluso Pinhead, el Cenobita principal, por decirlo de alguna forma, lo dice cuando se presenta con, con un personaje. Nosotros somos ángeles para algunos y demonios para otros. Así que, aunque sí son personajes malos, porque se dedican a matar, tienen por ahí su lado en donde están dispuestos a dialogar para ver si pueden encontrar un mejor acuerdo o por lo menos hacerte creer que pueden llegar a algún otro acuerdo. A lo largo de estos días he estado leyendo algunos cómics o historietas que están dentro de este universo que creó Clay Barker y también dentro de estas historias se ve como de vez en cuando los cenovitas dialogan con la persona que los invoca para ver si pueden llegar a un acuerdo en donde ambas partes estén conformes. Entonces, sí, son personajes de los que quiero leer más y lo estoy haciendo, como les dije, he estado leyendo algunos cómics, me hacen falta muchos por leer porque hay... Bastante. Algo que me pareció curioso es que en una entrevista que le hicieron a Clay Barker Él es de los autores que piensa que una vez que creas una historia ya no es tuya Y le pertenece a tu audiencia Por lo tanto tienen el derecho de crear cosillas que se relacionan a ese universo Y por eso hay bastante cantidad de historias y cómics basadas en ese universo Porque Clay Barker deja abierta esa posibilidad, no supongo que... Hay cosas legales que tienen que ponerse de acuerdo a todos, pero él acepta que eso pase. Y es lo que estaba haciendo. Vi también ya la segunda parte, Hellraiser 2, y me gustó. Toma una dirección un poco diferente y también es más arriesgada en la historia que quiere contar y en lo que presenta. Porque aquí se explora un poquito, poquito más sobre los ennovitas. Se ve un poquito del pasado de Pinhead y ya casi el final se ve por decirlo así la forma humana de los enovitas principales entonces eso me gustó porque lo repito son personajes que llamaron mucho mi atención en los próximos meses espero leer la novela original en la que se basó esta historia porque no lo he hecho en el mes de abril Planeo leer una colección de relatos cortos del autor para ver si me agrada, si no me agrada y si sí si me agrada, entonces ya me voy a ir de lleno con la novela en la que se basó para crear todo este universo que ya creo tiene nueve películas, un chingo de cómics como les dije y pues es, es un mundo que ha fascinado a muchas personas y que ahora entiendo por qué la fascinación. En esta primera película se tocan temas muy interesantes como el sadomasoquismo, el sufrimiento. Hay una frase que me gustó mucho que creo que la dice el tío cuando le está contando a la madrastra cómo fue su experiencia en el infierno, le voy a decir infierno pero supongo que es otra dimensión en donde le infligían dolor y placer al mismo tiempo y que él lo disfrutaba pero que a la vez sufría entonces tratar de imaginarme eso fue muy complicado pero también me llamó la atención y como lo digo se relaciona con todo esto del sadomasoquismo que espero en la novela se explote un poco más porque aquí aunque se muestra creo que pues tuvo sus limitaciones para tratar de darle oportunidad a la demás historia que se está contando, y pues bueno eso es todo lectores, si ustedes ya vieron esta película, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo, y si no denle una oportunidad, yo creo que si la ve alguien, es más la segunda parte la di con mi sobrino y a mi sobrino no le dio miedo entonces supongo que Puede ser una película que ya no cause tanto temor y dé un poquito más de asco más que nada por las escenas de sangre que se ven a lo largo de la historia. Pero creo que deberían de darle una oportunidad. Tal vez a algunos sí les quite el sueño, tal vez a algunos otros no. No lo van a saber hasta que le den la oportunidad. Y eso es de lo que quería hablar con ustedes en esta sesión del Club Nocturno Lectores. Y por ahora pues lo vamos a dejar aquí. Espero que tengan una muy buena semana, que vean una muy buena película y cerramos la sesión de esta semana.